Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad A consecuencia de presentar herida por arma de fuego en cara anterior del muslo derecho Y en cara lateral del muslo izquierdo según diagnóstico médico Los agresores tan pronto cometieron el hecho emprendieron la huida Yo estaba comprando, un, estaba un quemado comprando comida ahí Y llegando el tigre capuchado me hacen a tiro ¿Dónde pasó eso? En Vitivalle. Y ahora no me tengo por ahí. ¿Llegaste a reconocer a uno de los delincuentes? No le no reconocí a ninguno de los dos, ¿no? ¿Qué te esperas en este caso? No, yo no espero nada, yo que espero eh, que sigan disfrutando ellos y que gocen. ¿Cuánto balazo? Me dieron hoy, ¿no? ¿no? me, me rompieron en pie. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.